Aquí hay un depósito de suministros. Aquí hay munición pesada. Aquí hay un kit fénix. Siento que alguien ha estado aquí. Sí. Colocando trampa de gas. Trampa de gas desplegada. Creo que no somos los primeros que han pasado por esta área. Aquí hay una R-301. Eso me irá bien. Aquí hay una mejora de arma. Gatillo doble. Perdón, no. Trampa de gas desplegada. Otros pelotones han estado aquí. Aquí hay una caja de enemigo. Vaya colocado. Aquí hay un. Aquí, veo... aquí hay un cargador. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Vaya desplegada. La valla está completa. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. Haciendo otras vanguardias. Solucionando un. Recuerdo por aquí. Aquí hay un escudo con Nivel 2. Puede que haya algo bueno por aquí. Recibido. Ronaldo. Se un Aquí hay una amenaza. ¡Allí! Vayamos por aquí. ¡Bien! Veo a un enemigo. Disparando. Recargando. Blanco detectado. Buscando trampa Instalando una valla. Trampa desplegada y esperando. Recargando. Independiente añadida Le he dado a uno Vigilando a mí. He derribado a un enemigo Recargando Veo a alguien ¡Le he dado a uno Gas nox desplegado Llega niños en las proximidades Dejando atrás Veo una a un trampa enemigo. de gas Una eliminación notable Hay un adversario por allí. Un enemigo. El Aquí. Está... Se Está disparando. Disparando. Recargando. Ese era el último. Buen trabajo. Aquí necesito munición de francotirador. Selector de fuego. Me estoy curando. 30 segundos. Busco munición de Estamos francotirador. Cerca. Necesito munición de francotirador. Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 3. Muchas gracias. Tenemos que ir, vamos aquí. Ale, recibido. Enemigo, de Blanco detectado, ahí Las recompensas en ese pack de supervivencia podrían ser una variable determinante Preparándome para defender esta área Trampa desplegada, y esperando Colocando vallas Si alguien pasa por aquí, lo sabremos Trampa de gas desplegada Estoy curando la 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. He detectado un sujeto aquí mismo. Otra variable para las barras de laboratorio. De gas. ¡Te Lo veo todo claramente. Recargando mis escudos. Granada de Lo veo todo claramente. Aquí hay, el Aquí hay un escudo con buen trabajo. Aquí hay un kit Fénix. Hay una nueva parca. Reconozco que es a lo que aspiro. Parece que soy la parca. Abriendo un túnel. Me curé de mis heridas. Quedan otros dos pelotones. Enemigo avistado. Colocando una variable indefendible. Me otra trampa. Al menos está cerca. Recargando. Enemigo eliminado. He detectado un sujeto. Recibido. De acuerdo. Deberíamos ir aquí. El anillo se mueve, vamos. Lo diseñé para infligir daños a los que se queden puede. Atentos. El Tenemos que ir maridencia. aquí. Allí hay un blanco. Busco munición de francotirador. Ah, administrando ayuda médica. Vamos aquí. Ale. Abriendo fuego. Recargando. Queda solo un a conjunto de sujetos. Aquí, aquí, hay un, aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Vencimos al campeón. Ojalá. Aquí hay una pila para escudo. Aquí hay una, aquí hay una batería para escudo. Necesito munición de francotirador Gracias De nada Aquí hay un Kraber Eso podría venirme bien Tenemos que ir aquí. Trampa desplegada y esperando. Trampa desplegada y esperando. He detectado a un enemigo. Bien. Enemigo avistado. Trampa detectado. Sí. Trampa instalada. Pronto tendremos datos. Colocando trampas oh, no. He detectado un sujeto. Allí hay un enemigo. Disparando a los sujetos. Sujeto detectado. He detectado a un enemigo. Recibido. Túnel. Trampa instalada. Pronto tendremos datos. Me están disparando. ¿Eh? Me has... Aguantad Avención. Avención. La respiración. Aún puedo ver todo. Y tenemos a un ganador.